Mi papá es ejecutado extrajudicialmente el 17 de junio del 2011 en un operativo denominado Conago 1. Es un shock enterarnos pues, de la muerte de él en esas condiciones y sobre todo con la estigmatización de que era un delincuente. ¿no? Entonces nosotros decidimos eh, denunciar el homicidio. La demanda de mi familia siempre ha sido que se esclarezcan las cosas, ¿no? Limpiar el nombre de un hombre honesto que venía de trabajar, que se, siempre se dedicó al trabajo, siempre se dedicó a su familia y que de repente había sido inculpado, sin haber un proceso legal detrás, de ser delincuente. De repente, fuerzas del orden toman todo el edificio donde vivía mi papá, ¿no? Por completo, los cuatro pisos. Nosotros nos salimos, porque pues ya sabíamos que, que era posible, que era, que era una forma de amedrentarnos. Porque no puedes ir por la calle también diciendo, ay, sos defensora de derechos humanos, porque no es algo que elegimos. Se hace porque se tiene que hacer, ¿no? o sea, se hace, me tocó hacerlo a mí.